Somos Biondi Muñoz, vamos a hacer la huella desafinada de Ángel Muñoz. por seguir esta huella, canto y camino, bajo el brazo guitarra marca el destino, hoy cantando una idea desafinada, a veces los que ti Cantando las penas el pueblo sencillo con mil razones sus voces las detienen Thank you